hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una introducción al modelado poligonal pues eh, lo primero con lo que vamos a empezar a trabajar dentro de 3ds max va a ser precisamente con, con este tipo de elementos con polígonos vale en el vídeo anterior os estuve hablando sobre vértices aristas y caras y estos junto a otras variantes que se agrupan dentro de 3ds max eh, son denominados subobjetos y es un concepto con el que vamos a estar trabajando a partir de ahora con lo cual tenerlo ahí en el radar vale para futuros vídeos eh, a fin de cuentas no dejan de ser eh, los subobjetos piezas que componen nuestros objetos vale en la sección de conceptos generales ya estuvimos viendo el panel de creación, que es este panel que teníamos aquí, desde el cual podíamos crear nuestros elementos en 3ds max. Aquí podíamos después, con nuestros objetos ya creados, asignarles más segmentos o menos segmentos o variar su tamaño, por ejemplo. Así que toda esa parte la voy a dar por explicada y no voy a profundizar en ella. En esta sección nos vamos a centrar en el panel de edición, que es este esta pestaña que tenemos aquí ahora mismo no tiene nada, no tenemos ningún elemento en pantalla, pero en el momento en que empecemos a trabajar vais a ver que esto empieza a cobrar vida y empiezan a aparecer paneles con opciones y con herramientas y demás. ¿De acuerdo? Para poder iniciar las ediciones en cualquier elemento eh, creado en nuestro 3ds Max, lo que tenemos que hacer en primer lugar es convertirlo en un modelo editable. ¿Vale? Eh, eso lo que va a hacer, lo que nos va a permitir es tener acceso a los subobjetos que componen nuestro elemento. ¿vale? Y 3ds Max dispone de eh, los siguientes eh, modelos editables para nuestros objetos. Disponemos, por ejemplo, de Editable Mesh, que es eh, malla editable, y lo que nos va a aportar es un Control para poder, o controles para poder manipular un objeto de malla eh, partiendo de mm, caras triangulares. Aunque nosotros no lo vemos, todos los software dedicados a diseño de 3D trabajan internamente con triángulos. Y con este eh, modo de, de hacer editable nuestra nuestro elemento, vamos a poder acceder a esos triángulos que inicialmente no vemos. Podríamos verlos, hay configuración dentro de 3ds Max para poder hacer visibles esos triángulos. ¿vale? Otro modo de, de hacer editables nuestros objetos es con Editable Poly, vale que es eh, polígonos editables. Y aquí, al igual que en el anterior, vamos a disponer de diferentes controles para poder eh, manipular los subobjetos de, de nuestro elemento, pero en esta ocasión eh, vamos a poder acceder al polígono completo, es decir, si tenemos una cara de, con cuatro vértices, sería un quad, pues accederíamos al quad, no, no a los triángulos que conforman esa cara internamente. ¿vale? De hecho, va a ser el modo editable con el que más vamos a trabajar a partir de, de ahora en estos vídeos. Más adelante es probable que utilicemos otros. Pero eh, eh, básicamente vamos a trabajar con Editable Poly. ¿vale? Aparte de estos, tenemos otra opción que es Editable Patch, que proporciona controles para manipular un objeto eh, de tipo patch. ¿vale? Los veremos, no os preocupéis. Eh, divide en cinco diferentes tipos de subobjetos, ¿vale? Nuestro objeto. Editable Poly también lo subdivide en cinco tipos diferentes, pero Editable Mesh solo los subdivide en tres tipos de eh, elementos, ¿vale? De subobjetos. El siguiente eh, modo editable es Editable Spline, ¿vale? Y este es un modo editable para los splines. Uh, objetos en dos dimensiones. Los teníamos aquí. Son estos de aquí. ¿vale? Y sería eh, la manera de poder hacer estos objetos editables. Además, hay un modo que es NURBS. N-U-R-B-S. Este modo es un estándar de la industria o fue un estándar de la industria hace un montón de años ¿vale? para diseñar y modelar superficies eh, y es muy indicado para modelar superficies con curvas eh, complejas. ¿vale? Aún así, es un modo de, de modelado que no suele, suele trabajar ya últimamente. ¿vale? Ya existen otros métodos eh, más prácticos como son el, eh, el modelado con subdivisiones que también voy a introduciros un poquito en, en este vídeo, ¿vale? así pues según el elemento con el que queramos trabajar vamos a utilizar un modo u otro de hacer editable nuestro elemento, vale para explicaros la siguiente sección dentro de este vídeo que es la selección de subobjetos voy a crear primero un, una caja ¿vale? vamos a crear una cajita aquí y le voy a dar eh, más segmentos voy a poner tres segmentos por cada lado ¿Sí? y así vamos a tener aristas vértices y caras aquí bien como os he comentado hace un momento para poder trabajar con los subobjetos tenemos que hacer nuestro elemento editable esto cómo lo hacemos la manera de hacerlo es seleccionando nuestro objeto y una vez que está seleccionado si hacemos botón derecho con el con el ratón la última opción que tenemos en este quad menu es Convert to, ¿vale? Para convertir en. Y fijaros, lo podemos hacer Editable mesh, que os lo he explicado hace un momento, Editable Poly, Editable Patch y Convert to nurbs. En este caso, vamos a trabajar con Editable Poly en este y en muchos, ¿vale? Así que le doy. Entonces, en el momento en el que le damos, ya se nos cambia la pestaña de edición y ya nos aparece aquí con un modificador Editable Poly, ¿Vale? Aquí tenemos los diferentes subobjetos de los que está compuesto nuestro elemento, donde tenemos vértices, tenemos aristas, tenemos eh, límites ¿vale? o, o bordes, tenemos polígonos y tenemos elementos. El caso de los bordes eh, hace referencia a las aristas que limitan en una oquedad dentro de nuestro elemento. Si al el elemento le quito una cara, por ejemplo, eh, las aristas que rodean ese hueco sería el border, ¿vale? Bien, dentro de eh, 3ds Max para poder realizar las selecciones de subobjetos, eh, lo podemos hacer eh, seleccionando el tipo de subobjeto con el que queremos trabajar y haciendo clic sobre él. De esta manera seleccionamos los eh, subobjetos de uno en uno si lo que queremos es ir agregando a esta selección nuevos subobjetos puedo pulsar la tecla control y eh, ir haciendo clic con el botón izquierdo del rato vale otra opción es eh, como tenemos la selección y la tenemos por caja pues haciendo una selección de caja seleccionamos varios elementos y si quiero añadir Puedo seguir pulsando la tecla control y seguir haciendo selecciones de este estilo. ¿Vale? Si lo que queremos es restar a la selección elementos, porque hemos seleccionado más de la cuenta, utilizaremos la tecla alt. Si yo dejo presionada la tecla alt y hago clic, voy restando elementos a la selección. Pero también puedo generar esa caja, ¿vale? Para deseleccionar con la tecla alt presionada. ¿Vale? Si lo que queremos es realizar una selección de punto a punto, lo que tendríamos que hacer es eh, pulsar la tecla Control Mayúsculas. ¿vale? Voy a seleccionar fuera para que se anule la selección. Voy a eh, hacer Control Mayúsculas, hacer un clic sobre el primer elemento sobre el que quiero seleccionar, y en el momento que yo voy moviendo el ratón, se van seleccionando el resto. Buscando la ruta más corta hasta ese elemento. Fijaros, ha seleccionado los superiores. Aquí los, los que están a la misma altura. Si selecciono por aquí, vale, va haciendo como una L hacia abajo. ¿vale? Y de esta manera se van realizando esa selección. ¿de acuerdo? Luego hago un clic nuevamente y ya queda la selección hecha. Fijaros, todos estos vértices son los que ha seleccionado. ¿vale? Más adelante conforme vayamos viendo nuevas herramientas, vamos a ver más tipos de selección, eh, hablaremos sobre loops o bucles y sobre rings o anillos, entonces cuando hable sobre ellos os explicaré cómo realizar las selecciones, por ejemplo en estos casos, pero de momento lo voy a dejar ahí en stand by, si tienes el conocimiento y sabes de lo que estoy hablando, eh, ten un poquito de paciencia, porque la pretensión de este curso es enseñar al que no sabe, aparte de refrescar conocimientos para los que sabéis. ¿De acuerdo? Bien. Hay que decir que la selección de los... Eh, la posibilidad de poder seleccionar los elementos se activa en el momento que hacemos un objeto editable. ¿Vale? Entre tanto, no podremos seleccionar ningún elemento. ¿Vale? Vamos a hablar, ya que estamos en el modelado poligonal, sobre la subdivisión de superficies, ¿vale? El modelado con algoritmos de subdivisión surge como una alternativa al trabajo con nubs y nos van a permitir obtener formas de ángulos y curvaturas de una forma más natural que si las realizáramos manualmente. 3ds Max soporta tres tipos de subdivisión diferentes. ¿vale? El modificador Open Subdiv, el modificador HSDS y los modificadores Mesh Smooth y Turbo Smooth. Quedaros con estos últimos en mente, sobre todo el último que he mencionado, Turbo Smooth, que es con el que más vamos a trabajar. Voy a hablar de los modificadores en una sección específica para ellos. Entraré a explicar cuál es el funcionamiento de cada uno de estos modificadores y cuáles son las peculiaridades. Por ejemplo, el modificador eh, OpenShootDiff suele trabajar en combinación con otros dos modificadores de crease o crease head, ¿vale? Esto lo que hace es como, como estirar la malla, ¿vale? Y buscar las, las líneas definidas estirando la malla, por ejemplo. Sin embargo, con otros tipos de modificadores, pues utilizaremos loops de soporte u otro tipo de herramientas, ¿vale? Simplemente que os suene, que lo tengáis ahí en el radar. Cuando hable de los modificadores, entraremos en profundidad en esto. Y ahora por el momento lo que vamos a hacer es centrarnos en las herramientas que disponemos para poder realizar el modelado y eh, ver los diferentes tipos de, eh, de, o los diferentes modos editables con los que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Ya en el próximo vídeo empezaremos con prim las primeras herramientas. Venga, chicas, chicos, se buenos, portaros bien.